Efectivamente, eh, voy a enseñar un poco eh, las posibilidades de, de rentabilizar vuestro sitio web con WordPress. Llevo varios años eh, desarrollando sitios en Internet y rentabilizándolos. Y a la pregunta, de, ¿se puede vivir de Internet? Eh, mi respuesta es sí. Vale, Yo vivo gracias a Internet. Y os voy a enseñar, eh, bueno, antes de, de comenzar, voy a hacer otro estudio de mercado como el de Andy. Eh, ¿Quién de aquí tiene un sitio web creado con WordPress? El que no lo tenga, seguro que va a salir hoy con ganas de crearlo. Y de los que eh, habéis levantado la mano que tenéis sitio web ya creado con WordPress, eh, ¿quién gana al menos eh, 50 euros al año para costearse mínimamente un dominio, un hosting? Bueno, la mitad más o menos. Bueno, pues espero que para la otra mitad eh, tengáis hoy aquí algunas ideas para empezar a rentabilizar vuestro sitio web. Los que ya estáis ganando esa cantidad mínima, tengáis también alguna idea para poder eh, seguir rentabilizando más vuestro sitio web. Y en este caso, si estáis eh, pensando estáis soñando con, con ganar dinero, no voy a enseñar a seros millonarios con vuestro sitio web, con WordPress. Os voy a enseñar a utilizar esta gran herramienta que tenemos para eh, intentar eh, ganar eh, a, a algunos euros al final de mes eh, en, en Internet. Entonces... De los que habéis levantado la mano que tenéis un sitio web en internet, ¿quién utiliza WordPress.com? Nadie. Aquí ya habéis dado el salto. A, a, a, la mayoría de vosotros ya habéis dado el salto a, a la versión más flexible que después veremos de Word, la versión de WordPress.org. Pero los que estéis utilizando todavía WordPress.com, eh, que sepáis que estáis limitados a sus condiciones. WordPress.com es una empresa, tiene sus Política, sus condiciones y el tema de rentabilizar vuestro sitio web con WordPress.com estáis condicionados a lo que ellos permitan. Eh, ahí os pongo la dirección donde viene detallado eh, todo, lo, todo el tema de la publicidad, rentabilizar vuestro sitio en WordPress.com. Resumidamente, eh, la opción básica de WordPress.com no permite Javascript, Flash ni muchos otros tipos de código. Por lo tanto, la mayoría de las plataformas de rentabilización eh, que utilizan estos códigos no vais a poder eh, integrarlas en, en vuestro sitio de wordpress.com. También tiene prohibido el tema de banners eh, gráficos publicitarios. Tampoco podéis integrar las plataformas de, popularmente conocidas de Google Adsense, lo que hemos dicho antes, no permite código JavaScript. Así que todo eso con wordpress.com no podéis hacerlo. Además, WordPress.com también te limita al tipo de, de temática de tu blog. Si tienes un, un blog de marketing multinivel, casinos, eh, pornografía y cualquier otra temática que no sea apta para toda la familia, WordPress.com no es vuestro sitio. Eh, entonces, ¿qué podemos rentabilizar? en Wordpress.com? Pues sí que podéis utilizar el tema de, de enlaces de afiliados. Si tenéis un sitio en Wordpress.com, eh, pues podríais utilizar un enlace de afiliado en formato texto, pues por ejemplo, para recomendar un libro de Amazon relacionado con vuestra temática, en donde sí que os llevaréis una pequeña comisión por cada venta del libro de Amazon que se haga a través de vuestro enlace de afiliado. Y, Digo ocasionalmente eh, utilización de enlaces de afiliados porque tampoco permite WordPress.com que tengas un sitio exclusivamente para eh, enlaces de, de afiliados. Eh, eh, si lo detectan también lo podrían borrar. ¿Más opciones? Contratáis WordPress.vip, eh, la versión vip de WordPress.com o Enterprise y ahí sí hay algunas opciones más. Pero, ¿qué más podemos hacer si estamos en... ¿Qué más opciones tenemos para rentabilizar si estamos en WordPress.com? Pues... WordAs, No sé si alguien conoce WordAs, ¿Quién de aquí utiliza WordArts? ¿Nadie? ¿Alguno? Por allí al fondo sí que me consta que le, lo utiliza. Y eh, WordAs es la plataforma, de, la, plata, la plataforma publicitaria de wordpress.com. Entonces, si tienes un sitio en wordpress.com, tienes que cumplir unas características mínimas para poder solicitar que te acepten. Entre ellas, resumidamente, Digo más de 400 visitas, podría decir cualquier otra cifra. Aunque no pusiese ese requisito, realmente no tendría sentido, si tengo menos de 400 visitas al día, utilizar este tipo de plataforma publicitaria, porque las ganancias que voy a tener con menos de 400 visitas al día, eh, quizás no me merezca la pena. Eh, además, te obliga a tener un dominio propio para utilizar eh, Word Si tenéis esos requisitos, cumplís esos requisitos, eh, no queréis utilizar todavía la versión de Wordpress.org, pues, Podéis eh, probar a integrar esta plataforma de publicidad en vuestro sitio web y eh, empezaréis a, a ganar algunos euros mensualmente. Entonces, si ya os he convencido para utilizar la versión de, de WordPress.org, eh, aquí tenéis flexibilidad total. WordPress.org es la versión de WordPress que te instalas en, en tu hosting, en alojamiento, servidor... Tienes total flexibilidad para hacer con él, eh, montar el tipo de, de web que quieras y puedes integrar prácticamente lo que desees. La mayoría de plataformas de rentabilización de internet, eh, no sé si sabéis cómo funciona cuando registráis, eh, por ejemplo, en Google Adsense o en cualquier otra plataforma de, de rentabilización de internet, suelen darte un pequeño fragmento de código que eh, tienes que colocar en tu sitio web. El problema es que muchos usuarios no tienen esos conocimientos técnicos quizás desconocen cómo colocar ese, ese fragmento de código en su sitio web que han creado con WordPress, la versión de wordpress.org. ¿Cómo podemos colocar esos fragmentos de código eh, sin conocimientos técnicos ningunos en nuestro sitio de wordpress.org? Pues la primera opción que mucha gente desconoce, los famosos widgets de texto que eh, disponemos en nuestro panel de, de administración, además de esos widgets de texto, también permiten otro tipo de código, además de texto. Así que, si queremos en, en un widget colocar un fragmento de código de una plataforma de rentabilización, si es JavaScript, por ejemplo, podemos directamente copiar el código que nos dan, lo pegamos y ya tendríamos integrado ese fragmento de código en un widget de texto que, como digo, también permite código JavaScript, por ejemplo. ¿Qué más opciones tenemos sin necesidad de conocimientos técnicos ni instalar ningún tipo de plugin para integrar ese tipo de códigos en, en, en nuestro sitio de WordPress? Pues el famoso editor de, de WordPress tiene dos modos. No sé si alguien se ha fijado. Está el modo eh, visual, que es el, el más usado por todo el mundo. Pero también hay una pestañita que pone modo texto. Ese modo texto nos permite también pegar ahí fragmentos de código. Por lo tanto, podríamos coger el fragmento de código que nos ha dado nuestra plataforma de rentabilización y pegarlo en este editor de texto. El problema de esto es que, seguro que es un incordio, tenés que estar copiando estos fragmentos de, de código cada vez que voy a publicar un artículo para que al final del artículo eh, coloque el fragmento de Google Adsense, por ejemplo, y salga la publicidad de Google Adsense. Eso no es muy cómodo, al final eh, tampoco es muy viable. ¿Qué posibilidades tenemos para hacer esto más cómodo? Pues el poder de los shortcodes. Para el que no conozca la, el tema de los códigos cortos de WordPress, son las palabritas estas que, que aparecen entre entre corchetes. Eh, WordPress permite definir eh, códigos cortos y eh, además de que se define muy fácilmente a nivel de código, para el que sea desarrollador puede buscar cómo definir los, los shortcodes. Es muy fácil, pero además tenemos un montón de plugins que desde el panel de administración nos permiten definir estos códigos cortos. Podríamos definir códigos cortos para eh, que en vez de tener que estar copiando en cada ocasión el fragmento de código que nos da la plataforma de rentabilización, directamente colocamos el, el código cortito y se reemplaza por, por ese fragmento de código de la plataforma de rentabilización que hayamos elegido. ¿Qué más opciones tenemos? Pues, como ya estamos instalando plugins, la mayoría de las plataformas de rentabilización, hay muchísimas en internet. Aquí os dejo algunos logos, pero por probar plataformas podéis probar un montón. La mayoría de estas plataformas disponen de plugin propio para eh, integrarlo en, en tu sitio de WordPress. De forma que simplemente activando un plugin ya tienes funcionando esa plataforma de rentabilización en tu página web. ¿Y qué pasa? cuando para una plataforma de rentabilización nos encontramos que en internet existen un montón de plugins para hacer lo mismo. Seguro que eh, digo Google Adsense porque es la que todo el mundo conoce, pero hay muchísimas otras. Pero en el caso de, de ejemplo de, de Google Adsense, ¿qué plugin elijo cuando me encuentro? Que en el repositorio de plugins lo no encontramos un montón de páginas, plugin Google Adsense, plugin Google Ads tal, plugin Google Ads tal. ¿Cuál elijo? ¿Cuál me quedo? No sé, eh, al final, ¿qué, podemos, qué criterios podemos seguir para quedarme con uno u otro. Lo primero que yo diría es que miréis si el plugin que vais a elegir eh, sigue actualizado, es compatible con las últimas versiones de WordPress. Eh, un plugin desactualizado de hace varios años, que no es compatible con la última versión de, de WordPress, eh, yo prácticamente lo descarto. Riesgo de seguridad, eh, funcionamiento, yo no me quedaría con él. Bueno, pues de los que estén actualizados, sean compatibles con la última versión de WordPress. Todavía voy a encontrar probablemente que hay más de uno para, eh, por ejemplo, Google AdSense. Pero digo, Google AdSense podría ser cualquier otro tipo de plataforma de rentabilización que haya en Internet. Pues eh, existe otro tipo de, de funcionalidad en las que me puedo fijar. Si dispone de... Eh, en, eh, opción de excluir ciertas secciones donde no quiero que aparezca esa plataforma de rentabilización, si puedo compartir ingresos con editores, etcétera, etcétera. Pero hay un criterio donde yo me fijo mucho más, que es el web performance, rendimiento del sitio web. Resulta que eh, yo me he entretenido, estaba un día aburrido, y eh, me puse a buscar todos los plugins de Google hacen que había en, en el repositorio etiquetados con la palabra de hacen y eh, estaban actualizados en el último año, lo ordené por número de descarga me encontré con estos 15, me quedé con, con estos 15 y hice un entorno de prueba, intenté al máximo el, el entorno de las instalaciones limpias, donde en cada momento solo estaba activo el plugin P3, que es un plugin, por si alguien no lo conoce, para eh, te da información de rendimiento de tu sitio web de forma gráfica bastante interesante. Y en cada momento solo tenía activo el plugin de P3 y el correspondiente plugin de Google Ascent que había elegido. Pues, muy bien, ahí veis que algunos plugins de Google Ascent Consumía, por ejemplo, el número 5, consumía incluso cuatro veces más que el propio plugin P3. Así que el número 5, que se llama simple, simple Ads Manager, de simple tiene poco. Eh, consume cuatro veces más que, que el otro plugin. Luego, por ejemplo, encontramos otro que, que consume muchísimo menos que el, que, que el plugin P3 comparándolo con él. Así que, como veis, 15 plugins para integrar Google Ads. Unos tienen más funcionalidades, otros menos. Quizás una me interese, en otros no, pero. Cambia mucho el rendimiento de vuestro sitio web según el que elijáis. Eh, de estos plugins, el oficial es el número 10, eh, pero los demás son desarrollados por autores independientes, desarrolladores independientes. Algunos plugins de estos tienen más de un millón de descargas. Y la verdad que a mí no me termina de al 100% ninguno. Así que a, a los desarrolladores que hay en la sala, hay un nicho de mercado... Si buscáis plataformas de rentabilización que se utilicen en, en, en Internet masivamente, preparáis un buen plugin currado para integrar esa plataforma de rentabilización WordPress. Seguro que hay un montón de usuarios que lo utilizan. ¿vale? ¿Qué más opciones tenemos de integrar nuestra plataforma de rentabilización en nuestro sitio web? Si buscáis en el repositorio de temas, buscáis por el nombre de la plataforma de rentabilización que queráis integrar. Por ejemplo, en este caso, buscáis con ASEN, ya que estamos hablando de ASEN os vais a encontrar que existe un montón de temas que están especialmente adaptados para Google Adsense. Digo Adsense, repito, podría ser cualquier otro tipo de plataforma de rentabilización. Y este tipo de temas especialmente adaptados ya incluyen ciertas zonas definidas eh, en tu página web, donde simplemente copiando el fragmento de código que te dé tu plataforma de rentabilización en esa zona, pues tendría funcionando eh, la publicidad o, o el modelo de rentabilización que sea en esa zona. Más opciones. Existen los temas de posición aleatorias. Esto a mí no me termina de convencer, prefiero hacer test a B para determinar en qué posición eh, tiene más efecto o, más, o mejor rendimiento eh, la publicidad que va a integrar, pero existen temas que eh, hacen este tipo de cosas, para que lo sepáis si a alguien le interesa. Lo mismo que he Google hacen, por ejemplo, eh, afiliados. Si queréis trabajar enlaces de afiliados, existen ya temas especialmente preparados para afiliados, en donde eh, aquí veis como ejemplo que añaden al final de cada artículo una voz para a, integrar el enlace de afiliado y después lo muestran de forma más atractiva en el, en el tema y el usuario pues eh, hay más posibilidades de que eh, visite ese enlace de afiliado. Y ya que estamos hablando de enlaces de afiliados, si vais a trabajar los afiliados, hacerlo bien para el SEO, eh, aquí os digo algunas directrices. Un plugin bastante interesante para trabajar en enlaces de afiliados es eh, eh, Pretty PrettyLink. Eh, y el que quiera tener más conocimiento sobre esto, bueno, pues, como hay en la sala muchos amigos de Joas, Joas también lo explica, vuestro amigo Joas lo explica en, en su página web, si no después podéis preguntarme. Y desarrolladores que hay en la sala, gente que les guste tocar código... ¿Qué opciones tenemos para integrar ¿Nuestro, nuestra plataforma de rentabilización a nivel de código? Pues si eres desarrollador, conoces un poco de PHP, Javascript, CSS, pues entonces directamente puedes editar los archivos del tema que tengas activo. Y, por ejemplo, en el single.php, que es el, el que se encarga de mostrar el artículo independiente, pues ahí podría meter el código que quiera. Mal, no edites los archivo del tema que tiene activo, no sé que esté desarrollando el tema tú. Para eso tienes el tema de utilizar eh, los temas hijos que por aquí está Jesús, que después hablará también más del tema de desarrollo de temas, pero si no, se hace, no haces un tema hijo del tema que está utilizando, pierdes futura compatibilidad de actualizaciones y demás. Además, una cosa bastante desconocida por la gente desarrolladora en, en el tema de, lo, de los temas de WordPress, eh, el tema de utilizar eh, plantillas de páginas. Puedes definir un archivo con una cabecera eh, concreta que eh, define WordPress y ahí puedes integrar todo el código de tu plataforma que desees. Eh, ese, esa plantilla de página, después desde el, desde el editor de, de páginas de WordPress puedes seleccionar que, por ejemplo coja la plantilla de una página que has definido para mostrar eh, cupones de descuento a través de la plataforma Affilnet, por ejemplo. La API de Affilnet te permite extraer cupones de descuento por los que te llevaría una comisión si se utiliza. pues Podrías crear una página, una plantilla de página, crear una, una página y seleccionar esa plantilla. Además, tienes los API Hook de, de WordPress donde si eres desarrollador con poca línea de código, ahí ve el ejemplo cinco líneas de código, harían que al final de cada artículo puedas estar mostrando la publicidad que, que desees. ¿Qué más opciones tenemos para rentabilizar nuestro sitio con, con WordPress? El tema de eh, utilizar WooCommerce, como ha enseñado Andy. ¿Qué pasa si no tengo productos para vender, ni servicios, ni infoproductos? No tengo nada que vender. Pues ahí os comento un plugin que automatiza la integración de eh, productos de afiliados en vuestro e-commerce. Así que podéis montar una tienda aunque no tengáis productos que vender y e integrarlo automáticamente con, con ese plugin. Y aquí se rentabilizan hasta los comentarios. Así que ya que en, en WordPress podéis dejar comentarios, además de añadir seguridad a nuestro sitio web, en vez de colocar el típico cacha de letras y números, podéis integrar plataformas publicitaria que los, los cachas son eh, remunerados de forma que cada usuario que deje un comentario estaría cobrando por él o en los formularios de registro etcétera más opciones de rentabilizar nuestro sitio WordPress bloquear y publicar nuestra página web con WordPress es ideal para bloquear así que si lo integramos con alguna de las plataformas de que existen en internet para eh, post patrocinado te llegan propuestas de que eh, publiques un post sobre cierta temática y te dan cierta, cierto beneficio económico por public por publicarlo. Además, podemos utilizar integración de nuestro sitio web con plataformas externas como puede ser MailChimp para realizar email marketing, después enviarle a nuestro usuario eh, campañas promocionales sobre ciertas... Eh, no sé si es la temática afín a, a, a nuestro sitio web y eso hay un montón de plugins que te integran eh, el tema de WordPress con, con Mailchimp por ejemplo, en este caso o cualquier otra plataforma de email marketing y nada más deciros que si integráis alguno de estos eh, modelos publicitarios, de modelos de rentabilización, tenéis que cumplir ciertos aspectos legales, que para eso también tenéis, como hemos contado antes, a Camino por aquí, que después hablará sobre este tema, los aspectos legales, pero que nadie piense que puede empezar a ganar dinero en Internet y, y no declarar nada, no hacer nada de, de los aspectos legales. Hay que cumplir ciertas pautas. Y hasta aquí mi, mi presentación, así que, cualquier pregunta... Allí ya va a preguntar uno, o sea, Andy, vamos a dar turno, a, ahora te cedemos la palabra, a ver si... Andy, al grano. Venga, va, si es al grano te conocemos. Sí, La comparativa que has hecho del plugin de Ascens, eh, en pantalla, el, el más eh, el liviano al final, ¿cuál era? ¿El 13? Es que me ha faltado la conclusión final de cuál es el más liviano, creo, que era el 13, ¿verdad? Este era más, más ligero en, en función de rendimiento, pero tampoco tenía las funcionalidades que a mí realmente me interesaba. Cada, cada plugin de estos eh, te ofrecía una cierta funcionalidad. Por ejemplo, te daba la posibilidad de utilizar show o directamente te definía un widget de, eh, de publicidad o te permitía seleccionar eh, personalizar eh, cuando se va a mostrar esa publicidad quién quien no, depende de tenga que las funcionalidades que, que tenga y las que te interese puede elegir uno u otro en este caso el número 13 es el que menos rendimiento tiene pero también quizás sea porque tiene menos funcionalidades quedamos en que no son todos iguales y habría que examinarlo pero mi pregunta era que yo quería saber si tú durante la prueba porque yo he ejecutado el P3 con plugins para probar el rendimiento He visto ese gráfico, a continuación lo he vuelto a probar sin cambiar nada y el gráfico ha podido variar. Claro, ten en cuenta que tienes que aislar al máximo eh, los factores, tanto ¿Tú? por ejemplo la carga del servidor, eh, condiciones de, eh, eh, colaterales que eh, son difícilmente comparables, eh, medibles en este caso, pero aquí lo que estoy es comparando quizás el rendimiento con dos, eh, el, propio, vale. el propio P3 con, eh, con otro plugin. Entonces... Si todo estuviese perfectamente aislado, eh, P3 siempre, me, siempre eh, supuestamente eh, me no, diría no, lo mismo. No, no confíes en P3. ¿Tú has repetido las pruebas o las has hecho una vez cada Le vez? Las he repetido y aunque, por ejemplo, aquí no te estoy dando medidas de si estos son dos segundos o tres segundos, sí que siempre la proporción era equiparable, de forma que P3, por ejemplo, en este caso, siempre eh, consumía, por ejemplo, tres cuartas partes. Eh, y el otro cu un cuarto, por ejemplo o sea, tú Los test, cada uno de ellos cada uno de los 15 lo has repetido varias veces Sí, aunque ligeramente podía variar la propor sí, las varía. proporciones eran más o menos eh, equiparables Entonces es mucho más fiable la prueba Pues pero, es Ya repito que es muy difícil aislar todos los parámetros para realizar este tipo de, de pruebas pero para que veas ¿no? Si virtualizas preparas todas las condiciones de rendimiento de la máquina aunque no esté haciendo nada aparte podrías intentar eh, hacerlo más no, óptimo, pero es simplemente es un ejemplo para que veas que no todos los plugins son iguales y no todos los plugins eh, afectan igual al rendimiento. Esto simplemente cosa mola mucho más probarlas en producción, no seas marica, hombre. Te pregunta el siguiente. ¿Sí? Gracias. Tengo una Andy. pregunta por aquí ahora. <risas> Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Sí? Ponte derecha Mira. si quieres, igual, el momento networking, no estáis aprovechando para decir quiénes soy y esas cosas. Bueno, soy Eva Funtiveros y bueno, pues soy un poquito friki, me dedico a este mundo, a la consultoría social media, marketing online, hago plataformas de, de colaborativas, etc. Eh, te quería hacer una, una pregunta, desde tu punto de vista sería muy complicado un desarrollo para, por ejemplo, vincular... Eh, una plataforma no de afiliación cualquiera. Vámonos a, a Amazon, que es, un, es una es tienda y, y con programa propio. Eh, imagínate un usuario multicanal, vale es decir, eh, una cuenta con, con multicanal, eh, cada canal vinculado a, a un usuario eh, de, tu, de tu sitio WordPress eh, que está generando contenido eh, y tiene sus propios... El, eh, ...enlaces de afiliados eh, vinculados con su canal. Eh, para que ne, o sea, sería muy complicado hacer un desarrollo para que cada canal, es decir, cada ingreso generado por cada usuario... ...se, tra, se, se visualicen directamente en el panel de administración de cada usuario. Eh, hablamos de un Wordpress multisitio multiusuario. Ahí también estaría un poco condicionado por la API que te ofrece la plataforma de rentabilización... Eh, muchas plataformas La API tienen una API. Está abierta. La API de Amazon está abierta. La, eh, hay muchas APIs que te permiten extraer por consulta fácilmente eh, los ingresos que está teniendo un identificador de usuario. Sí. Entonces, eh, en directamente podrías integrarlo en el dashboard de, de tu uh -huh. WordPress. y... Eh, se podría hacer a nivel de desarrollo, se podría hacer que tarde más o menos el coste. No te, no te sabría decir ahora, habría que analizar el proyecto en sí, pero dependería mucho de la API que te ofrezca la plataforma de rentabilización. Si no tiene una API concreta, pues quizás puede hablar con ellos, siempre puede, siempre puede utilizar un parser de código o montarte tu propia eh, API. Eh, no oficial, pero sí que se podría intentar o sea, integrar. Es muy, muy complicado hacer una llamada a la API, por ejemplo, de Amazon, 3 Xanox, etc., y poder... Mmm, no, hay de darlo cual, al panel de cualquier Microsoft. desarrollador con un poco de conocimiento de PHP podría interactuar fácilmente con, con la API. El tiempo de desarrollo y costes no te sabría decir, habría que mirar más concretamente, analizar el proyecto en sí, pero poderse hacer se, se podría...